Está suelto vos, oh, ¿Dónde vais? William. Coordinados perfect. <risa> <risa> bien, ¿y tú compadre? Señor Rodrigo, ¿cómo le va? Bien a ti, hombre. ¿Todo bien? Buena, bueno, bien, bueno bien. verlo. ¿Cómo está ahí? Bien y tu tal? Germán. Son estas horas de llegar. ¿Alguien ve algún Patreon? Primera vez que venís para acá, ¿no? van a pedir el mail y un par de cosas más. ¿Gonzalo? Sí, ¿cómo, está? ¿Cómo estás? ahí? Bien, disculpa va, la demora, va, compadre. Va, tranquilo, es, es todo culpa de Matías. <risa> <risa> <risa> <risa> Gonzalo, <¿todavía>? Bueno, <risa> William <risa> y el Matías. El talón, en verdad. Ahí. ¿Cómo está está perfecto. Vais a entender lo cómodo que es. Después vais a empezar a poner el asiento para adelante. Sí, sí, vos, y vais a empezar a subir lo que sea. ¡No le puedo seguir el ritmo! ¡Vas derrapando para arriba! ¡Lo logramos! ¡William Wallace! bolas! Pantalones largos, polera manga larga. Te faltaba poder andar con el casco integral puesto. Quizás está un poquito contaminado por ese sonido. Sí, puede ser ¿no? A ver, le voy estar... limpiar de disco y pastillas. Tú sabes lo que hay que hacer. Puede estar un poco contaminado, pero de tacto, sangrado y todo, están perfecto. Es chiquitito, es súper chiquitita, <risa> bro. Qué Como que se me cayeron los cojos. Ese nana. Vuelta aquí. O me voy para atrás. Ya buenísimo. Y dile para la próxima sal de la cama. Ah, no, no, Está recién Ah, y no sé. No, Le no, queda un mes. Recupérate rápido. Un gustazo, Guás compadre. Ariel los quiero probar. Eso, es rico el freno, man. Tenía el, un poquito el tacto del, del guide, pero la potencia del chimano. ¿Cuáles, Matías, tú qué haces? ¿Cuáles son los modelos de los banguero? MT5 y MT7, este señor. Qué maestros, cabros, ¿eh? la raja estar acá con ustedes. Se pasaron. <risa> <risa> Al fin ver cara bro. A Rodrigo ya lo caché de chillán, pero nunca había estado con él A William, en una salida de Cross Mountain y caché que era mi vecino <risa> Matías, este hombre me tiene chato No lo quiero ver más bro. Juan Pablo, mundo chico bro. Juan Pablo me tiraba en la moto De cuatro ruedas en... el ¿Y cómo tienen serial las bicis, cabrón? Bájale el asiento, weón. <risa> la Fusta ya M Es mucho más ágil que la mía, ¿Sí? más maniobrable ¿sí? sí. que la mía, un tren, es la L. Oye, ¿por qué se metieron a la Patreon, cabrón? sí, no lo Los la... videos que tenía en la guapo, me metí. Y me dedicaba a ver los videos de técnica, güey. Y después, más encima, ¿Cómo? saqué las cuentas y dije: Tengo Netflix y pago veintitantos dólares. Y no lo uso. Fue como, suscribí. Oh. Suscribí. <ríe> <como ríe> <de suscribir, ríe> <como ríe> ¿Tú, arriba. y, río? y quería, quería más comunidad y le conté la zorra, weón. Sí, sí, bueno. para apoyarlo, <ríe> Para bañar. Bueno, sí. también, pero... después empecé a cachar que subíais contenido más específico. Ahí porque... voy a aprovechar de aprender. Yo principalmente sí, apoyarnos. Yo trabajo con mucho de eso, entonces igual me Ya, bacán. Ese tengo ahí, ya con como con las cuestiones de poleras que hemos vendido, juntamos el costo para hacer pantrax Y tenemos como tres acumulados. No, el último que me contacté. Me dijeron no, aquí no tenemos espacio para que los chicos sí, se... ¿Qué sí, no. me dijeron que no, no hay espacio para ese tipo de actividad y tenían unos patios a... enormes y así me agarraba la cabeza. Entonces ahí me frustré un tiempo no, y me puse a trabajar en San Francisco Bostasal. No Esas pegas sí, particulares. Esas pegas particulares trabajo. Y ahí dije ya, ahora cago la máquina. Y así no, nada puede salir fácil, pero hay que seguir poniéndole el hombro nuevo. Lo que vale la pena es bastante difícil, así que hay que darle nomás. ¿Tú Matías? ¿Por qué te metiste a Patreon? Para darme la espalda por favor. El tipo porque es soy un fan de la Vale. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Valentina no lo escuches. <risa> Valentina si estás viendo esto... <risa> mira, mira esa bicicleta. Mira, mira esa bicicleta, va a pasar censurada en el video. Ahí. ¿Puedo ¿Puedo hacerle hacerle señal? ¿Alguien quiere tener información privilegiada y saber qué bicicleta es la que Matías había puesto en Instagram? Nosotros sabemos que no somos ni el papá de Germán ni la mamá de Germán y. Ni... Te comiste toda la comida o no? <risa> no es la bici, eres tú. ¿Esto es chino? ¿Dónde de dónde? <risa> <risa> ¿Lo un desafío con un bonito desafío. Yes. <risa> la marca es. Edición. La, la, la marca también? es. Yo con el proyecto de YouTube por ejemplo, bueno, he tenido las felicidades más grandes de las felicidades porque ya es una weá muy loca y muy arriesgada sí, y he tenido los porrazos más feos de que bueno, yo he llorado por el proyecto donde así me no, me... no me da mucha vergüenza decirlo, pero bueno, he llegado al punto de emoción en que ya... ¡Pah! Ya no podéis más, no te lo aguantáis Yo creo que les va a salir la raja, aún bueno. No, gracias a también por, eh, por confiar en, en nosotros, por seguir confiando Yo creo que otra persona había dicho no, sabéis que no me... No me tienen mis tres bicicletas, no, no no, no hay nada de esto, me voy. Sí, que no, bacán, cabro, weón. La raja, la raja que hayan venido, la raja estar con ustedes compartiendo acá, el. ¡Va, ah, pero por supuesto! Bueno, bueno chiquillos, bueno. weón, bacán, bacán, bacán, bacán. Yo soy el, el paparazzi que Estaba un poquito rápida, pero ahora encuentro que está mejor. ¿Cuánto pesáis más o menos? 90, ya está bien. Te debería andar un poquito más controlada y más pegapiso. Porque estaba muy rebotona. Dale, todas las puertas que queráis. Si queréis bajar en esa, te la presto. Yo bajo en la fus. Está muy rico. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Eso es bueno. Acá no se puede estar mal. ¿Quién quiere ir abriendo? Oh, hagamos una cosa. Voy a seguir al Rodrigo. Te espero y te sigo un rato. Yo tengo que seguir a alguien que que ah, sepa, para la línea. ya, estamos siguiendo a William harto polvo, se pasó pasa Rorio acá vienen los peraltes ¡Suelto! a ¿Dónde vais? ¡Uooo! en todo! Dale, tranquilo. A, eh, ármate antes del peralte que viene. Acá viene harta roca. <laughs> Whoa! Wow. Wow. ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uh. <risa> la vi turbia! La... <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Zafando! <risa> <risa> en ¡El último momento! ¡Me agarré una línea muy rara y me salí para afuera! ¡Casi ves? la pierdo! Bueno, no, de repente ¡Te veo así! Detenido. Para afuera, pero viste mi línea? Sí. Es para allá, permiso, para arriba del cerro. Pero, bueno, por eso te tiraste por, como que esquivaste las piedras en vez de saltarlas para abajo, o pasaste por el lado, después te subiste. Y yo decía, ¿para dónde va este huevo? Y la curva, fue. ¡Uy, la curva no iba a Del segundo pues? al tercer peralte, de izquierda a derecha. Peralte, wey, Quedó desequilibrado. Se desequilibró más, se fue para el cerro, ¿Eh? le entró al peralte por la mitad, el, el, el, el peralte lo atajó así, del escalón, J, y ¿Sí? dobló. Oye, oh, fue brutal. ¿Te funcionó mejor la bici o no? Sí, sí. Más pegadita. Sí, no te vas a saltar, Bacán, weón. Sí, ¿Qué estás haciendo, hombre? Responsable. Cubre esas cañuelitas. <risa> Cubre ese pollo blanco. Ese moría. Anda guiando a Rodrigo. Ya, yo no ando con Dale. Con tranquilidad, Gonzalo. Cuando la bici rebota mucho, bajáis los tobillos y se te afirman más los pies. Uh, ¿todo bien? Súper bien. El único detalle es que vais un poquito agachado. Cuando vais en una parte fácil, trata de ir con los brazos y las piernas un poquito más estiradas. Simplemente para que descanséis más. ¿Te sirvió lo de los tobillos? Ah, sí, sirvió. Sí. Ya, bacán. Uh! No, no, no. Bueno, bueno! ¡Oh, oh pasado! Uh! ¡Puro, bueno! ¡Puro, vuelo? No, no, no. puro vuelo, ni una pedalía! Pero salí fuerte del peralta igual. Sí, Se sintió bien. <ríe> ¡WILLIAM! Uh. Freedom. Oh, ¡Freedom! A ver, esta parte técnica... Oh, ¡Atención! ¡Qué estilo! Uh. Wow. No lo no alcanzo más oh, oh, oh, oh. tranquilo, Rodrigo. Uh, acá abrete a la izquierda, despacio. Eso, super bien. ¿Todo bien? Sí, bien. Bacán. ¿Pinchazo sí. Todo bien. ¿Sorte? Bien ahí. ¿Qué tal el fondazo antes del Wild ride? Pasado. Sí. ¡Oh! Rodrigo, ¿qué edad tení? 15. 15. 15. Oh, oh, oh. Ahora aquí como... quien oh, golpea de oh, 15, comió sí. mucho azúcar en la mañana y va así. <ríe> Oh, qué cuadro el medio viaje, ¿Dónde bueno. Concepción. Oye, de técnica va perfecto. Bajando la pata en, en segmentos de agarre, bien puestos. Filete. Oh, lo quita linda. Las calas. sin sí. ni un respeto <risa> <risa> ¡Oh! <risa> oh loco, casi le caigo encima nooo sí. no, no ese, ese, de ese pequeño no, no. trayecto muchas cosas pudieron haber salido mal teaste yo tuve que correr la rueda Venía casi te toca el hombro en el aire se tiró el salto ¿Sí? Oh. Sí. Venía Cayó corto ¿no? como Matías pero se lo tiró. en durera en durera Qué estilo Sí no hay que ser tan pajero como Germán Berham <risa> no quería decir pero bueno no voy a decir nada weón. La magia de la edición. La magia de la edición. Buena <risa> uh, Buena compadre. Esta pista sí que debe ser rica para ella. Sí. Volándose todos los saltos, como nada. ¿Pues, ¿nos podemos sacar una foto? Uy, okay, sí, compadre. Buena. <risa> El loco del YouTube. ¿Cómo estás ahí? Bien. Buena. ¿Tenéis stickers? Sí, ando con stickers. ¿Cómo estás ahí? Qué buena. Ahí hay cuatro. Ahí, ahí. Ahí. Ahí. Y sí. me ha uno. uno. <risa> ah, buenísimo. Los lo stickers nuevos. Estoy, estoy viendo todo. ¿Cómo te tiraste Mordor con una fatbike? Oh, ve el video de mañana, me tiro Mordor con una fatbike eléctrica. Te tiraste? Oh, oh, oh, la tiraste, la gorda eléctrica. ¿Sí? Casi me mato. Sí, <risa> Bacán, bien, cabrón, bien, buena bien. onda. bueno self, como... Justo ahora nos íbamos, justo era la última. Buena, nunca digan la última. Una más y a la casa. Sí. <risa> <risa> nunca digan la última. La selfie acá también. Ah, pero por supuesto, tenéis el, el, el... Te caíste que tenéis la pantalla llena de polvo son? gajes del oficio. <risa> Estoy un pespaleo con todo, güey. ¿eh? ¡Uooo! ¡Corto! Oh, ¡Corto! A ver, ven, anda al lado mío acá. ¿Ya? <ríe> Ponte en la posición en la que bajáis. ¿Sí? Iba ahí como medio abajo. Vine, vine bajando todo el rato mirándote la postura y diciendo que qué estás es como extraño quizás que, claro estáis como metiendo el poto para adelante un poco y te flecta la rodilla, Ay, quizás ya saca es, el poto un poco más sí. para atrás va a quedar más armado y quizás en una posición más relajada ¿Tiene un cortado allá? Sí, no, primera vez no, no. es que lo ando sí, Tiene súper como tiempo Rarísimo, sí. ¿cómo estuvo Rodrigo? Ah, sí, rico. <ríe> <ríe> es como fluyó manpa, caíste algo pasado? Sí. Te vi agravizado se me fue. Siempre aviso, oh, estos saltos son súper cortos. caer la a la recepción? Al medio. que sí. okay. caigáis a donde caigáis y tenéis que caer con las dos ruedas juntas, ojalá. Ahora el resto es velocidad y técnica para saltar, porque si no tenéis la confianza, no vais a llegar al otro lado. Entonces eso es practicar técnica y ahí yo por lo general parto por manual, después caballito y después empezar a volar el salto. Sigue la FUS salvando a los pasados <risa> <risa> ni una mala cara estoy viendo el síndrome del niño esforzado uh, <risa> <risa> un, un privado ¿o? no público vayan ah, para bueno. allá todos los que quieran Sí, el el nano es el contacto allá ya. y estamos diadísimos ya los chicos todos los días acampan en la pista en serio que el se no, el nano estaba casi que recién aprendiendo a andar. Ah, ya. Yeah. Es puro corazón Rapanui ahí. Ver, Cero ¿no? estilo. <risa> Era la patada porque cuando empezó a andar andaba sacando pecho, andaba en una posición así. Y yo le dije, nano, muy orgulloso y todo, pero aquí no es postura Rapanui, aquí es como un gorila. Lo cachalto que se puso a andar filete. Oh, pero muy chistoso, es, es tremendo personaje. Están cansados los cabros. Uh. Ah. Se ven algunos ciclistas un poco cansados ahí en las pistas. Vienen cerca el consejo. Buenas, cabros, ¿cómo están? Sí. <risa> Motivados. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, ¿eh? oh, bien, ¿y tú? Sí, <risa> ¿Cómo están, cabros? Buena, ¿qué cosa? Buena, buenísimo. ¿Queréis salir en el video? Sí. Mándale un saludo, mándale un saludo a la cámara. Un saludo ¿ah? a. Hola. Hola. Saludo a mi papi. Oye, oh, este perro se pasó. Anda motivado tú. De repente pasa. ¿Leon y tú? los chicos se hay una foto contigo. Sí, obvio. ¿Una fotito? Ya, bacán. <risa> oh, gracias. Buena compadre. Buena, cabra. Uh, ven para acá. Ya, listo. Buena. ¿Una snap qué? Amarillo. Tenía. Ahora tengo una snap roja. Buena compadre, ven acá. Buena, Oye chiquillos, antes de que. Antes de que esté la posibilidad de que se acaben. No sé. Esto me los conseguí ayer en la noche con Andrés, que se pegó una paletía de origia para poder entregármelo y calculo que van a alcanzar por lo menos 3 o 4 para cada uno Buenas, Son los stickers nuevos del canal, el que está en la polera y todo ¿Y no? Buena cabros, ha sido la raja, la raja para hablar con ustedes Mira, está, lo tengo pegado acá, ¿Cachai cómo queda oh. no, oye, ahora te creo. Ahí mismo va a ir, buena compadre Oye, el logo, el logo lo diseñé yo, bol. O sea, como que me puse a buscar en Google y todo. Y obviamente que sacáis ideas. Sí, bol, me uniendo, bol. Y dije: Esta cuestión tiene que tener una cadena, un círculo y una montaña. El círculo representa el que puta, no nos andemos parando de rajas diciendo que los buenos que tienen bici charcha son no, bueno, inferiores. Es una ridiculez. Todos por igual, todos en un círculo, ¿cachai? La cadena de la transferencia de energía, bo, que eso vino después de Rapanui. De me dio para no, vale. creer la en sea, eso. Cadena, Elle, es una unión, la salida una unión de la Exacto, cadena. una unión de energía. No, en la parada Después de Rapa Nui, esa cuestión me hizo sentido con todo. ¿Y la montaña? ¿La naturaleza? <risa> ¿por, qué, ¿Por qué será? Así que no, estoy, estoy muy feliz con el logo. Me costó bo, como dos años tenerlo, pero. Sí, bueno, al final, si lo que estáis haciendo es por un propósito, sí, wow, bueno. ojalá que en el fondo todo lo que hacéis y todo lo que comunicáis tiene que ir en pro de ese propósito. Capitán, ¿cómo no? Pégala al tiro. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> si vivía acá al lado, tenéis que darle cinco más. <risa> cinco más. <risa> Juan Pablo, un gusto, compadre. Bueno verte, bueno, la... mundo chico. la Enduro, enduro. ¿Qué pasa, <risa> ¿Qué ¿Qué? pasa papá? Pésimo, <risa> Hoy, buena salida, deberíamos hacer esto por lo menos una vez al mes. Uy, uy. Por lo menos. Bueno, el WhatsApp. Hoy Yo creo era. que iba a haber más convocatorias. De un grupo de WhatsApp, cabros. salido este mes sí, tanto. Sí, sí, ¿Dónde está una la camioneta? Para allá. Para allá ¿verdad? Para Gonzalo. Para un buen, gustazo, Un gustazo haberte conocido. Pasamos la raja. La raja, qué rico que hayan venido, chiquillos. Bueno. ¿Qué tal lo pasaron, cabros? Bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Esperado. Esperado. Qué rico, qué ¿no? Que gana... Que rico al fin haberlo hecho. Yo creo que Rodrigo viajó desde Concepción para hacer el outro de este video. Así que Rodrigo, si te gustó este video... <risa> esto va a estar más <risa> difícil que con Handy. <risa> si debo, ahí va la, no sé qué de hacer, cheque, madre. Si tenías algún... No. William, ¿no? Vecino, bye. Vamos, vamos. Si te gustó este video... Dale like. Dale like Si ¿Sí, tiene algún amigo que le gustaría ir a una salida con los patrones Compártelo ah. Compártelo Con ganas ¿Con, gana? ¿Con, ¿Con, con motivación Con convicción, ¿Con convicción? ¿Con convicción? Y suscríbete al canal para seguir viendo videos De este estilo ¿Y qué pasa ahora? Ah. Con la frase yeah. Nos vemos en el cerro ha, <laughs> ha,